Y canta con toda pasión Huele las flores del campo Y si tu corazón ama Como nadie te amó Renuncia a toda razón Solas hablando Disfruta el beso de sol dos pies en la arena Y brinda Olvida. Una copa de alcohol Recuerda momentos felices Olvida. Olvida Que hay traición Sueña con lo imposible Como nadie te amo, renuncia a toda razón Ama, como nadie te amo, renuncia a toda razón